Parceros, que más? Bien o no, Oiga, ya les subí un video de un manual de, de, de trucos de, para los S22, pero pues quedó un poquito largo, extenso. Entonces, como que voy a hacerlo en varias eh, secciones. Entonces, el primero que les voy a hacer aquí es cómo hacer llamadas de emergencia con eh, imágenes y audio. Entonces, la entro y les muestro cómo hacerlo. Es muy fácil. Entonces, bueno, si ya vieron el video, ya saben cómo, cómo es este truco. Entonces, con los dos dedos eh, desplegamos todo el menú. Vamos a decirle grabar pantalla para ponerlo aquí en el video. Y le damos iniciar eh, grabación. Bueno, entonces, les decía, amigos... Hice un video bastante extenso con todos estos trucos que les voy a mostrar acá sino que los voy a poner en videos más cortos para que quede más fácil y los lleguen más fácil. El primero y creo que el más importante es hacer llamadas de emergencia a un contacto de emergencia. Ustedes saben que por ejemplo países de Latinoamérica, sobre todo aquí en Colombia, la calle es bien complicada, es bien complejo estar en la calle. Entonces eh, podemos usar el celular. Para, con este botón lo primimos cuatro veces y va a llamar automáticamente a nuestro contacto de emergencia y va a enviar audios e imágenes de lo que está pasando. Entonces, ¿cómo lo configuramos? Entonces, los quiero en el video anterior completo, pues ya se acuerdan del menú universal. Entonces, vamos aquí a SOS, mensajes de, enviar mensajes de SOS. Nos entramos al menú y... Eh, aquí le vamos a pulsar cuántas veces queremos pulsar el botón. Yo les aconsejo cuatro veces: 1, 2, 3, 4 para que dispare la llamada. Adjuntar imágenes aquí: adjuntar imágenes y adjuntar audio, eh, grabar, grabar audio y adjuntarlo. Entonces, que va a pasar que ustedes, cuando priman cuatro veces este botón, va a llamar a su contacto de emergencia. Entonces, por ejemplo, acá yo lo tengo: enviar mensajes a. Madre, pero ustedes pueden adicionar más contactos si quieren que llame a más personas. Por ejemplo, pueden poner el 911 en Estados Unidos, o el número de la policía, o el número del cuadrante, por ejemplo, aquí en Bogotá. Bueno, eso ya depende de la necesidad de, de ustedes. Entonces, bueno, espero que este video así cortico les haya gustado. No olviden el like. Oiga, suscríbanse, no sean malitos. Y mañana les subo otro video, espero. Chao. Chao, gracias por ver.